Valencia. Gracias, presidente. Brevísimamente, por el poco tiempo que tengo para, para explicarles el veto de esta sección, la sección más social de unos presupuestos que no son sociales. Si verá, verán, les voy a explicar por qué no son sociales. En principio, por lo que respecta a la sanidad, porque estos presupuestos harán que nos alejemos todavía más de los, de los países de, de nuestro entorno, tanto en dotación per cápita anual como en términos relativos, por lo cual se consolida y reafirma el, empeor el empeoramiento de nuestro sistema nacional de salud. Destacar que no aumenta ni la partida destinada al fondo de cohesión, que es el instrumento que garantiza la equidad, es decir, el acceso, gracias, a los tratamientos en condiciones de igualdad, ni tampoco crece la partida presupuestaria de ingesa. Esto hará que se reduzca el ya preocupante gasto sanitario per capita, tanto en Ceuta como, como en Melilla. Pero el programa más aceptado por la falta de presupuesto es, sin duda, la atención a la, a la dependencia. No son sociales unos presupuestos que son claramente insuficientes para reducir la lista de espera de más de 350.000 personas y que seguirán dejando de evitar muertes de personas dependientes, 100 personas dependientes al día, 115, 100 personas dependientes al día, una persona cada 15 minutos fallece esperando esas prestaciones que por ley le corresponden. No son sociales unos presupuestos que no atienden a la protección de los derechos y de las libertades de las personas con diversidad funcional y que siguen discriminando y tratando como ciudadanía de segunda casi cuatro millones de personas en nuestro país al no apostar por políticas públicas que hagan real y efectiva la garantía de accesibilidad. No son sociales unos presupuestos que no abordan la pobreza infantil, con una rebaja reseñable en el programa de atención a la infancia y a las familias que impide construir un modelo de apoyo a la infancia que permita revertir datos de vergüenza, como el que señala que España es el tercer país con mayor población infantil que vive por debajo del umbral de la pobreza de toda la Unión Europea. No son sociales, son los presupuestos que renuncian a liderar políticas en el ámbito de, del problema de las drogas y de otras adicciones. En definitiva, señorías del PP, a ustedes se les llena la boca diciendo Vaya que, son, terminando, señoría. Termino enseguida, que estos son los presupuestos más sociales de la historia, porque ustedes tienen una visión caritativa de los servicios sociales y una visión de una sanidad de beneficencia para aquellos que no se pueden pagar una sanidad privada. Nosotros, en cambio, hacemos una clara apuesta por la defensa de un sistema público universal y de calidad de los servicios sociosanitarios que respete la labor imprescindible de las entidades del, del tercer sector, sí, pero centrando y garantizando que el Estado es quien tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de la vida de las personas.